En, eh. Señor Medo, la Telenor de en vivo, eh, ¿cuál es su opinión sobre el transcurso del día de que ha pasado en esta comunidad? El proceso realmente eh, tuvo en eh, los inicios, un retraso, fue eh, recogido por la, por la prensa, ¿verdad? Por, por los medios de comunicación eh, con, con respecto a la llegada ah, de la pero inmediatamente llegaron, nos a distribuir los diferentes centros de votación, y todo va ha a haber ido de eh, tres Una buena de, de miembros libros, simpatizantes, de inscritos, ¿verdad? Fueron a votar el CERO. ¿Se siente conforme con, con todos los organizado? Yo, yo realmente me siento conforme con el, con el comportamiento que ha tenido la militancia y los miembros del partido que ah. Oh, masivamente a votar y lo hicieron en orden y transparente. Nosotros que. No, aquí no ha habido inconveniente Quizás ¿Es que, es que, una... Quizá que nos, por lo menos yo no tengo reporte de aquí. Y si hay algo, puede ser algo mínimo. Realmente, el proceso va a ciudad, transparente. Cuando íbamos a los centros realmente parecían votaciones. Yo iba, por ejemplo, fui a Víctor estuve en varios centros, en el club hermana Mirabal. Zona, la zona y nosotros. y ahí la votación era fluida porque tuve ayuda mucho estaba ayuda mucho y entonces ahí pues la gente iba y votaba y todo transcurrió en normalidad ¿usted entiende que luego de esta votación estará el PRM más fortalecido más unido? El PRM va a salir fortalecido de este proceso luego ya viene lo que es un relanzamiento del partido viene una parte que es eh, un congreso va a celebrar el partido que eh, viene a nivel organizativo, a nivel de, de, de, de, de la estructura de zona, okay. eh, a nivel de los frentes sectoriales, frentes de masa, eh, lo que es realmente la conexión de, del PRM con el pueblo y la sociedad. Totalmente un PRM, PRM preparado para tomar el poder en el 2020. ¿Tiene algún dato antes de la usted no lo puedo tener. La... No, Eso no no, es no no sabe No no, no. Vamos a esperar. Está previsto que a las 10 y media de la noche la comisión dé un informe preliminar. Ok, de gracias. gracias.